...ellos han venido a hablar de Pinterest... ...su ponencia se llama... ...una imagen vale más que mil palabras... ¿Pero y con el pelo qué hago? ...son... no son... no son pareja, ni profesional, ni nada... ...no, no ¿puedes dejar un micro de eso mejor? ...ahora te lo doy... ...mejor que este... ...a mí tampoco me gusta ese... ...no, ¿me lo puedes dejar ahí? sí? ...sí, ahora te lo doy... ...entonces os voy a presentar... ...no, aquí, no, hombre poquito Madonna, claro. no, no, que parezca un evangelista. Yo de mano, de mano. Bueno, la, vida. la chica que acapara vuestra atención Oye, no se nada. hace llamar en Twitter loca por las marcas, según su definición, según su biografía es fashion, social media en Med aboutmarbella.blogspot.com vale. es entrenadora de cuerpos sí. y mentes. No, vamos a presentar como pareja. Vale. ¿Vale? Y... No. No va, no va. Hay que darle aquí. ¡Que te vaya, Andy ya! Un aplauso. Gracias, Cari. Bueno, buenas tardes. Primero vamos a ver las imágenes porque venimos a hablar de una imagen vale más que mil tweets. Entonces, vamos a ver si primero funciona bien la imagen. Espera un segundín, vale, que... Se ve, ¿no? Se ve bien, ¿no, chicos y chicas? Sí, vale. El mando no funciona, ¿no? Eh, no, ley de Murphy, mando vale. falla justo Bueno, si empieza. no, eh, pedimos disculpas de antemano por si nos vamos a estar sentados, porque tenemos que pasar las fotos por el, con el ordenador. No, mira, ahora va. Ah, vale. vale. <ríe> me encanta. Vale. Bueno, pues, Cari, déjame el mando, por favor. Venga, toma. Venga. Bueno, pues, buenas tardes, chicos y chicas, Caris, todos. Gracias por aguantarnos, por estar ahí sentados con la hora que es, que supongo que tendréis ganas de comer, pero vamos a ser muy, muy breve. ¿Vale? Nosotros somos una pareja y nos llamamos, como bien veis, si me deja el mando, 1xm que es el hashtag que podéis utilizar mientras estamos exponiendo una imagen vale más que mil tweets nosotros como pareja como matrimonio bien venido que somos verdad somos Sagal Manuel Sagal Sagal en Twitter y Encarna Mesino loca por las marcas en loca por las marcas en Twitter vale pero como aquí no hemos venido a soltar el rollo increíble pues Soy vamos a hablar de imagen hora, por la hora tampoco va a soltar el rollo ahora ¿Pero vamos a quitarnos esto? ¿no? Ah, bueno, sí, sí, mucho mejor. Esto... A ver. <risa> mucho mejor. Mejor así. Sí, sí, Cari, sí, quíratelo. voy, voy, voy, Mérrate, que estas cosas llevan su tiempo. Por favor, que esta hora hay que animar un poco, ¿no? <risa> Vale, bueno, mucho pues mejor. podéis ir deleitándoos con las maravillosas imágenes que estamos poniendo. Y al mismo tiempo, cuando hablemos de Pinterest o de Tum o de cualquier red social visual... Podéis entrar con vuestras tablets, vuestros ordenadores e ir churreteándolo y mirándolo todo, ¿vale? No tengo mando, así que vamos a ir pasándolo Me todo también, por... Si... Bueno, sigo redondando. Una imagen vale más que mil tweets y muchas veces esa imagen puede ser censurada, como es el caso del nuevo número de Vogue Homes, que está un poco casi en la censura por esta imagen. Bien, te paso el mando, ¿no, Cari? Sí, venga, pero ya no me hace falta, yo tengo este, de Madonna. Yo voy de Madonna. Bueno, pues empezamos un poquito la ponencia, ¿vale?, hablando de algo que ya todos sabéis, que es el crecimiento tan brutal que han tenido las redes sociales. Y emocionante, por eso yo le he puesto aquí mi amigo el meme. ¿Vale? El crecimiento es imparable, ¿vale?, a nivel general, en todas las redes sociales y de un tiempo a esta parte... Eh, el crecimiento se está viendo también mucho en, en redes sociales basadas en imágenes ¿vale? que es lo que venimos un poco a hablar en principio sobre Pinterest pero finalmente vamos a, a hablar un poquito más sobre otros tipos otro tipo de redes del mismo tipo a ver. cada semana sale una red social, prácticamente, o sea, si estáis siguiendo, veis que sale una red nueva, tal, la gente de una revolución, incluso hay gente con pasta que se hace su propia red social, que es Lady Gaga, no sé si lo sabéis, que es la de Little Monsters. ¿Qué les eh. llaman los seguidores Little Monsters? Bueno, ¿alguien, ¿alguien está registrado en la de Lady Gaga? ¿Nadie? Sois... ¿No sois Little, Little Monsters, ninguno? ¿No? Pues soy muy friki porque soy el único. <risa> porque soy de Madonna, seguro, ¿verdad? Es por trabajo, ¿eh? Es por trabajo. ¿no? <risa> Hay que investigar. Pues el caso de Madonna, pues es muy curioso eso, porque tiene su propia red social y es muy Pinterest y la verdad es que es curioso, ¿eh? Aunque o sea de Madonna, digo de Lady Gaga, dejándola a un lado, el tema de Lady Gaga como red social es curiosa. ¿Vale? Bueno, siguiendo un poco con el crecimiento, pues... Eh, los datos de Facebook, como sabéis, la primera red social, ¿vale? A nivel de, de estadística y de crecimiento, las estadísticas dicen que a final de 2012 alcanzará el billón de usuarios registrados. ¿Vale? O sea, que os podéis imaginar ya los niveles en los que nos movemos, ¿vale? Pero hoy venimos a hablar de eso, redes sociales, pero basadas en imagen, ¿vale? Eh, podemos hablar de Flickr, que el, probablemente sea la que todos conozcáis seguro, porque lleva mucho tiempo, y después de, de Pinterest... Tumblr e Instagram, que serán un poco las que nos centremos. Y hay algunas otras que, que están pegando muy fuerte, sobre todo en Estados Unidos, y que vienen detrás de Pinterest con bastante fuerza, como la de Fancy o We Love It. Eh, a ver, paso. Qué un poco coñazo esto del mando. Sí, es muy coñazo. <risa> vale. Bueno, esto esto tenía preparado solamente en un ejemplo. ¿vale? El tema de la, de la imagen es súper es importante en las redes sociales. Vale. Y. El, eso que, me, que llevo cinco minutos, ¿no? Vale. <risa> en, en Facebook se puede, ver, por ejemplo, una cosa, una tendencia que la gente un poco se busca las maneras de obtener más visibilidad, más vitalidad en sus publicaciones, ¿vale? Conocéis la típica de publicación, de un enlace que se comparte en Facebook, en la que lo que veis es el, el thumbnail o la miniatura y el, bueno, pues el título y vale, tal. Pero la gente ha visto que compartiendo fotos eh, tiene mucho más éxito, mucho más alcance, mucho más me gusta, mucho más mucho más comentarios, comparten mucho más. ¿vale? Entonces, la tendencia actual, que si tenéis Facebook podéis verlo, vais a ver que últimamente lo que veis son publicaciones de este tipo, en la que Telepisa y muchas más, y yo con mis propios proyectos, eh, es mucho más impactante subir una imagen como foto, y a esa foto tú le añades el... El texto que ya quiere es como si fuera una publicación normal de un enlace y el enlace en la propia fotografía. Esto cuando lo veis en el, en el muro de Facebook, eh, podréis observar que impacta mucho más. De hecho es que Telepisa te coloca un, a todo el ancho del muro un anuncio totalmente. Y bueno, y veis la repercusión que tiene esto de, de ayer, esta captura. Pues bueno, veníamos un poco a comentar también la importancia de las imágenes, ¿vale? Como decía Nacho antes, el tema de los títulos en Twitter son, son muy importantes. De hecho, hasta el punto que eso, que seguro que muchos de vosotros habéis retuiteado algo incluso sin, sin abrir el enlace y que luego el enlace fallaba, que seguro que también os ha pasado, ¿vale? Pues en el caso de imágenes, pues obviamente eso, igual que hay que cuidar los títulos en Twitter, también tenemos que hacer lo mismo en, con las imágenes. Vale, en este caso hablamos, no sé si conocéis la última campaña de Benetton, bueno, Benetton siempre durante los años 90 estuvo muy concienciado con todo lo que eran los cambios sociales y bueno. Y hace pues dos días eh, saltó esta campaña que es el, el parado del año. Entonces bueno, aquí podemos tenemos un claro ejemplo de cómo una imagen impactante, porque está mm, hecho especialmente para todo lo que llamamos generación nini, pero súper bien arreglados en plan ejecutivo con un espectacular titular o eslogan que es como se llama en como decimos en publicidad pero bueno eh, la campaña eh, se lanzó en plan viral y bueno ha desatado todo tipo de comentarios y ha levantado bastantes ampollas pero bueno ahora vamos a hablar de eh, vamos rapidito eso, porque ¿tú? hay hambre ¿eh? Venga. Bueno, esto es solo un pequeño ejemplo para que veáis en Pinterest, ¿vale? Eh, lo, que quería, lo que quería expresar es que hay que conocer bien la red social en la que vamos a exponernos, ¿vale? Y hay que saber muy bien cómo va a salir tu publicación, ¿vale? Con lo cual, en el caso de imágenes, muchas veces puedes tener una imagen muy buena, cuando la ves en el monitor, a toda pantalla, pero que luego eso en miniatura no funciona bien, ¿vale? Con lo cual, hay que prestar atención a eso y pensar luego en qué tamaño se va a ver, en qué resolución, para que intentemos pues eso, eh, conseguir el mayor el mayor alcance en nuestras publicaciones una imagen muy impactante vale eh, bueno el tema fundamental debemos estar en todas las redes sociales visuales eh, o cómo debemos utilizarlas bueno eh, para mí hay dos personajes principales ahora funciona. Es... ¿Perdón? que ahora funciona ah. Venga. Toma dos eh, eh, digamos estados dos estados que es el estado del observador ¿vale? no. el estado del observador que como por ejemplo vemos la marca Provenza Solar en la semana pasada en la semana de la moda de Nueva York presentó colección y, al mismo tiempo, ella eh, difundió por, a través de diversos medios de comunicación, como el New York Times, que toda su colección que presentaba en la Semana de la, de la Moda de Nueva York estaba inspirada en TUM o TUMBIL o Tum como queráis llamarlo. Toda su colección estaba inspirada en la red social turn. una colección de una marca bastante importante, no sé si la conocéis. Pero lo más original de todo es que Proenza no está en turn, está en Pinterest, entonces, ¿cuál es la actividad? La actividad del observador. Observo, miro, pero no participo. Utilizo otras redes sociales. No tengo por qué estar metida en turno, pero observo. Y luego tenemos el otro estado que es el estado activo. Vale, Aquí vemos, por ejemplo, la cuenta de ABC, como todos los días, a las 12 menos cuarto, 11 y media de la noche aproximadamente, utiliza esta red social tan archiconocida como es Twitter para publicar, su portada del día siguiente enlazando con Twitter, con Pinterest, perdón. Entonces, si veis, utiliza su, su board de Pinterest portadas y a las 12 menos cuarto, doce y media, todas las noches en Twitter lo publica. Es el estado activo. Vale, bueno, vamos a explicar un poquito lo que es Pinterest. Eh, lo de Lady Gaga no, pero de Pinterest sí estaréis algunos, ¿no? Supongo, ¿no? Sí, levanta las manos para ver. Un montón. Entonces, vámonos ya, esto ya está, <risa> ya lo saben todos. <risa> bueno, para que no lo sepan, eh, Pinterest básicamente es una red social basada en imágenes que lo que trata de llevar a internet es esto, ¿vale? Lo que todo el mundo ha tenido alguna vez en su casa o que tiene, el típico tablón con fotos que te gustan, referencias, cosas que te inspiran, eh, en fin, <risa> y esto te lo permite Pinterest eh, de manera online y organizada, que también es, es gran parte de, del éxito que tiene. Al mismo tiempo que, bueno, tiene las posibilidades virales que tiene cualquier red social, ¿vale? Eh, según sus creadores, pues bueno, una, voy rápido, pero es un poco lo que os he comentado. Es un gran tablón online en el que poner tus cosas, ¿vale? La gran ventaja de Pinterest es que no solo colocas imágenes como... Puede ser Instagram o puede ser el Flickr, sino que detrás de esas imágenes siempre hay un, un enlace. O sea, tú puedes guardar artículos, puedes guardar referencias de todo tipo, de contenidos, pero lo que le pones es una portada, por decir de alguna manera. Y ahí es donde está un poco el, el punto fuerte también de, de Pinterest. Aquí tenéis una breve historia en estadística. Pero bueno, el dato importante es lo que veis, es que eh, actualmente eh, cuenta con más de 100 millones de visitas, ¿vale? Y se ha colocado en Estados Unidos como la tercera red social después de Twitter y doblando a, a Google Plus. Y además en muy poco tiempo, que es lo, lo impresionante. Esto es un ejemplo de Pinterest para que veáis un poco eso, ese collage, ese, ese tablón de imágenes. Las empresas están ahí. Obviamente todo lo que sea empresas relacionadas con en lo visual, con moda, eh, comida, tendencias, todo este tipo de empresas encajan perfectamente. Porque es muy importante también saber, eh, no hay que estar en todas las redes sociales. Cada empresa, cada perfil tiene una red social adecuada para, para ella. Y hay muchas que Pinterest es, es perfecta. Y para no soltaros mucho el rollo, tengo un pequeño vídeo de la agencia MDG Advertising donde podéis ver... Un poco resumen de, bueno, qué es Pinterest, cómo funciona, vale, en dos minutos escasos, dos y medio. mejor así, no que he contado, ¿no? Bueno, si... ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo que qué? Venga. Ah, vale, ¿qué vas a decir esto? Bueno, esto es solamente pequeñas pequeños puntos para que veáis las claves de éxito de Pinter que ya parte pues su sencillez en el manejo de la interfaz, la popularidad que tiene, porque cualquier publicación aparece en la timeline general de Pinterest, que eso es algo que no pasa en todas las redes sociales. Cualquier publicación en una red social sale en tu, en, en tu timeline, pero no en la general de la red. Con lo cual, tú puedes ser famoso por unos segundos en Pinterest, ¿vale? El poder de la imagen, la pasión, el tráfico, que es el gran boom y el gran, el gran crecimiento de esta red, es por lo que os comentaba de que detrás de cada imagen hay un enlace. Y detrás de ese enlace, pues, estás enviando tráfico a páginas de todo el mundo a través de lo que más llama la atención, que es un, una imagen. Y eso, enlaces que no son solo imágenes y que además los usuarios que están en esta red eh, tienen mucha intención, eh, en comparación con otras redes, para comprar. Con lo cual es una oportunidad muy buena para empresas. Vamos a saltar esto. Y esto, ahora que sabéis lo que es Pinterest, pues ya sabéis lo que podéis hacer. Que es pinearlo todo. <risa> Bueno, en resumida cuenta, eh, si no conocéis Twitter, nosotros como pareja tuvimos un problema, como todas las parejas tienen, al amueblar la casa. Estábamos siempre peleándonos por qué com compramos, las cortinas, no sé qué. Él no me dejó poner una escultura que yo quería, entonces cogí y me hice mi casa en Pinterest. Así que como veis, pues tengo la cocina donde están todos los hombres, el dormitorio donde están las chicas que me inspiran. El pasillo con un sofá en el que te puedes sentar. Eh, tienes un baño que está frente al vestidor donde está toda la ropa que me gusta. En fin, claro, como él no me dejó amueblar la casa como me daba la gana, pues dije: Pues Pinterest. Que esto es y de los verdad. Que son las habitaciones. Es su Pinterest de verdad, no la preparada para. Gym, te, tenemos el jardín, la piscina, en fin. Bueno, pues pasamos a TUM o TUM, Tum como queráis llamarlo. Eh, ¿Quién tiene TUM? Vale. ¿Quién no tiene TUM pero lo conoce? Uy. ¡Ole! ¿y por qué no tenéis TUM? Porque es un rollo. Os voy a matar. ¿Cómo que es un rollo? Os voy a matar. Bueno, pues eh, para los que no conozcáis TUM, voy a hacer una intro súper rápida porque vamos mal de tiempo. TUM es una red social y un nano blogging. O sea, es un gestor de contenido pero no es ni siquiera como WordPress ni como blogger porque es nano blogging. ¿Vale? Nano blogging. Eh, no, no, no, no. No. Ay. no me pongas a mi Mario todo. Vuelve, vuelve. Bueno, ah, bueno. Uy, mi Mario. bueno eh, fundada en 2007, con más de 70 millones de usuarios, y eh, el año pasado, en 2011, eh, superó a WordPress, a nuestro querido WordPress, y no miró a nadie, eh, en publicaciones de blogs. Es algo muy importante. El año pasado superó a WordPress en publicaciones, en publicaciones de blogs. Eh, bueno, como veis, es un diseño totalmente limpio, muy minimal y muy accesible. Eh, es un funcionamiento muy básico y bueno, yo venía realmente a hablar de Pinterest Tú venías a hablar de Christian Bale Yo no. venía a hablar de Christian Bale no, Hombre, no. por favor <risa> no, bueno. eh, Todo esto surgió porque bueno, eh, hace unos cuantos meses con el estreno de, de Dark Knight Rises estuve buscando imágenes para, para, el, para el blog que yo tengo y bueno, me di cuenta de que Turm es un banco de imágenes muy superior a Google vale, me podéis crucificar un wear, lo que os dé la gana, pero es así es un banco de imágenes espectacular así que, para cualquier tema que tengáis eh, abriros un tune y probarlo porque ya os digo, es un banco de imágenes increíble incluso obsesivo Bueno, como vamos más de tiempo vale eh, con el vídeo que os he puesto antes explicaba un poco cómo funciona Pinterest, y si no en la comida hablamos todo lo que queráis y más vale yo os quería explicar un poco el proceso de cómo se publica algo, lo del pinear de Pinterest, los tablones, pero bueno, ahí veis mi perfil por ejemplo, y veis los diferentes tablones que tengo con las temáticas y de, cuando entras en un tablón pues ves todas las imágenes o publicaciones, artículos relacionados con, con eso. Eh, esto es lo que os comentaba de añadir vale cómo queda. Una cosa que os quiero enseñar, bueno así es como se ve luego, eh, una cosa muy buena que tiene que tiene Pinterest que me gusta es que cuando tú publicas una imagen, cuando entras en esa imagen eh, la imagen estaría justo encima vale del, del follow pero no entraba todo. He buscado Batman para que mi mujer esté contenta y en una foto de Batman lo bueno es que tú ves eh, esa imagen, a qué álbum pertenece, con lo cual tú puedes seguir el álbum únicamente, que es una, es una ventaja muy buena también. Tú cuando sigues a gente en Twitter, eh, puede que empiece, te interesen algunos temas, pero no todos. Y puede que ciertas publicaciones hagan que dejes de seguir a esa persona. Eh, con Pinterest, al tener clasificado las temáticas, tú puedes seguir solo el álbum en concreto de, de una temática que, que te guste. Con lo cual tú puedes eso. En el caso de Batman, puedes seguir el álbum, tienes además una cosa muy buena que es quién originalmente posteó esa imagen con lo cual a nivel de viralidad también ayuda mucho de dónde proviene todos los repings o retweets vale si fuera el caso de twitter que ha tenido y los likes pero como veis no solo tiene el autor el álbum de que procede sino que tiene también el, el origen y la fuente de la primera persona que lo que lo subió y para ir rápidos vale bueno eh, pasamos a Toom de nuevo bueno, eh, comentaros dos cosas, eh, TUM tiene el propio timeline que como veis eh, se denomina, los, eh, los usuarios de TUM lo denominamos altar digital porque eh, aparte de tener nuestro propio timeline tenemos otro timeline que es un archivo en el que tenemos de manera muy clara, muy funcional y muy accesible todos nuestros nanoposts, ¿vale? Por supuesto, eh, podemos subir tanto fotos, como texto, como vídeos, como GIFs, cosa que Cari Pinterest no te deja hacer. Es un rollo también. Y ¿no? os digo una cosa, el GIF vuelve pegando muy fuerte, muy, muy, muy, muy fuerte y va a quedarse mucho tiempo. Sí, el GIF este de hace muchísimo tiempo, que antes era como muy de los 90, pues eso. Vale, eh, pues sigo un poco explicando Turm, aparte de tener nuestro timeline, o sea, eh, hemos visto antes el archivo, este sería nuestro timeline, aparte que veis que bueno, pues lo típico de la gente a la que sigue, la gente que te sigue, tenemos el timeline, eh... bueno, dejo esta foto que sé que a muchos os va a gustar, <risas> aparte del timeline y del archivo, está el muro como en Twitter, que es un muro muy, muy, muy accesible, muy, muy limpio, muy limpio, como todo el diseño de turm y eh, que hace muchas veces que incluso si tienes abierto Facebook o Twitter, pases de ellos cuatro pueblos y estés todo el rato metido en el timeline de Turm. Así que os digo, de verdad, es una obsesión. Eh, está compuesta eh, esta red social sobre todo por artistas, diseñadores gráficos, fotógrafos por ejemplo el caso del fotógrafo de moda Terry Richardson, no sé si lo conocéis él no tiene página web su página web es un turn, y estamos hablando de uno de los fotógrafos más importantes del mundo de la moda en su turn, lo mismo te sube 20 fotografías de super top models en tetas que lo mismo te retransmite la muerte de su madre ¿vale? entonces aquí vemos eh, la funcionalidad y, la, y el dinamismo de turn. Eh, ya ha cumplido el tiempo. El, <ríe> sí, vamos. Ya, muy bueno, rápido. esto lo explico rápidamente, con las cuatro cosas más importantes eh. de tour. Bueno, tenéis, eh, muy importante, he dicho lo de subir los GIFs, que es la única red social que deja. Podéis publicar eh, los posts cuando os dé la gana, porque tenéis publicar ahora o podéis, mm, o sea, programarlo, gracias. Eh, luego, el mundo de las etiquetas, que es muy, muy, muy, muy importante, como en todas las redes sociales, pero aquí bastante más. Y luego el linkear. Eh, si podéis meteros en el tune cosas que se mueven, ¿vale? ese es el nombre, podéis ver que, podéis ver que es un tune enteramente de Gibbs, de cualquier tipo de Gibbs. Y eh, como ejemplo de dinamismo tenemos el grupo de música Sister Sister que a raíz de su, de su videoclip Let's Have a Kiki, que no sé si lo habréis escuchado, pues ha sacado un turn temático con todas las versiones que todo el mundo hace de esa canción y de ese baile. Entonces, tú, tú, tú, tú, todos los que estamos aquí podemos coger, hacer nuestra versión del baile, subirla y subirla al tour. Y esa es la coña del Let's Have a Kiki. Nos van a echar, ¿eh? ¡Ay! Y al final tiene que colocar la foto. Que tenía tenido que poner la foto? Pero es que la tenía que poner porque era de Instagram. Bueno, eh, Instagram, todos tenéis Instagram, ¿verdad? ¿No? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? Sí, todos, ¿no? Vale, bueno, pues voy a explicar un poco lo que es Instagram. Este es un ejemplo de una persecución que le hice a Andrés Belencoso en, la, en el Festival de Cine de Málaga y al final lo estuve retransmitiendo todo por Twitter porque fue como una cosa un poco extraña y al final la misión cumplida en todas reglas fue hacerme la foto con él en plan somos colegas de toda la vida. Y entonces lo subí a Instagram y bueno aquí no hay gran revuelo pero hubo un revuelo en Facebook increíble porque era como joder tía qué guay. <risa> Andrés Belecoso por Dios. Eh, bueno y solamente comentaros aunque que Instagram eh, comenzó siendo una aplicación móvil que lo que hacía era customizar, customizar de manera vintage todo lo que eran las fotos que hacíamos en plan pues como la Polaroid o, o como la Kodak y fue adquirida por Facebook en abril con unas sumas astronómicas. Eh, tenemos el problema de, bueno el problema y la facilidad de Instagram. Es que es una aplicación <risa> móvil súper mega instantánea, como el corte que me vas vamos, a hacer vamos, ahora. Venga, Entonces, eh, <risa> venga, <risa> rápidamente, Vogue España cogió la foto. ¿La foto de atrás, Cari? Ponla? Venga, venga. Cogió una foto de Instagram de un fotógrafo y se la, se la atribuyó a él mismo. ¿Qué pasó? Que alguien se dio cuenta en Twitter y dijo, no, mira, Cari, perdona, de Vogue España no es esa foto, es de otro fotógrafo. ¿Qué tuvo que hacer Vogue España? Uy. Echar a la becaria. <risa> Aquí no nos lo pone, pero como podéis leer, echó a la becaria echándole las culpas. Así que mucho cuidado con la instantaneidad. ¡Un aplauso! ¡No! ¡Estamos terminado! ¡Una, una, una! una <risa> es la conclusión! ¡La conclusión! La conclusión, ¿no vas a decir tú? Ay, la venga, conclusión, la que ya no vamos a comer. no vamos ay, a ay. comer. Venga, venga. No, pero la conclusión es, por favor, cada red social es una herramienta de trabajo diferente. Usadlas como tal. No son todas iguales. Sí, pero son es que diferentes. Ahora... Y no me seáis cansinos, por favor. Y seguí así de cari de estupendos. Gracias. Vale. Debes destruir el anillo único forjado por los elfos <risa> Debes partir inmediatamente y las grietas del Pero destino vamos a hacer un pequeño... Ya que solo así el puede cantele. ser aniquilado el Así lo haré Gandalf, confía en mí Pero no te demores Frodo Recuerda la profecía, Venga. un anillo para gobernarlos a todos, sí. un anillo para encontrarlos, Venga. un anillo para traerlos a todos y atarlos Venga. en las tinieblas, en la tierra de Morro, Venga. donde se extienden sí. las tinieblas. Ya. A ver. ya, ahora, sin demora, sin dilación, sin retraso. ...sin pérdida de tiempo... Venga, hombre, no se... ...sin esperar un solo instante... ¡Suelta! ¿Se podía ser ya tan pesado? Si final te voy a tener que faltar hasta el respeto ya, con el anillo... ...se ¿Si puede ser tan cansino las personas, hombre... Recuerda... Fro, Suelta, no... Recuerda, fro, Venga, hombre, ya... ...pequeño valiente hobby... ¡Qué pesado! Recuerda la profecía... Recuerda la profecía... De... Venga, ahora sí, Andy... Bueno... <risa> Antes de que os vayáis, me gustaría deciros que eh, las camisetas de chicas se han agotado todas, ¿vale? De chicos quedan algunas y justo al salir hay una chica que las está vendiendo al mismo precio que estaban en la web, a 7 euros. Yo, el motivo de quererlos cortar a ellos es por escuchar lo que queréis decir vosotros. Todavía pienso que alguien quizás tiene una pregunta. ¿Alguien tiene una pregunta para ellos? Así muy breve. Sí. Nada, era solo preguntaros por el tema de derechos de autor y Pinterest, cómo está la situación, porque al principio hubo muchos problemas con eso. Del, del, de él, De, de, de, de derechos de autor, copyright, ah. etcétera, con, la, con las imágenes. El hecho de que, que bueno, que si sí, puede infringir de alguna manera ese, ese copyright de, de todas las imágenes, que al principio creo que hubo bastante sí. revuelo con eso. Pues sí, hasta lo que sé, sé que han cambiado normas y no solo ha habido problemas con el tema de imágenes, sino también con... Por ejemplo, mucho con, a nivel de marketing de afiliación, de gente que publicaba enlaces con tracking de afiliación para ganar dinero a través de Pinterest. Pero ese tipo de cosas la estaban solucionando. De todos modos que, como veis, todas las redes sociales al final tienen que salir y conforme van encontrando problemas, lo van arreglando, porque si no, esperar a la red social perfecta es que ya llega tarde sí o sí. Entonces... Como veo que hay gente, perdóname. Como veis gente que se está yendo, todo el programa se retrasa media hora. Es decir, utilizar el programa como guía, como referencia de lo que va a haber esta tarde y todo es media hora más tarde. La entrada, la recepción, las ponencias, todo media hora más tarde. Vale, no, contestándole al chico que ha preguntado los derechos de, los derechos de autor, de fíjate lo que ha pasado con Instagram, fíjate... ¿Sabes que Hay un vacío... Se me escucha bien. Hay un vacío legal como un poco, ¿sabes? Confuso, ¿no? En todo lo que es eh, las imágenes. Igual pasa con Turn también, sobre todo con los GIFs, que mucha gente lo que hace es el enlace de redirección porque el GIF lo ha hecho esa persona y hacer un GIF lleva unas cuantas horas de curro. ¿Y la otra pregunta era...? Aquí, ¿Por allí? ¿Ya me la Es que no tenía aquí excluidos. La parte de aquí atrás somos como el humo <risa> negro. <risa> Que, nada, simplemente que te quería preguntar, porque había leído que eras consultora de moda, y entonces quería preguntarte un poquillo eh, cómo empezaste o cómo iniciaste lo que era la, la consultoría de moda 2.0. Y si trabajas como autónoma o tienes una empresa en concreto. Eh, yo soy blogger ahora mismo. No tengo trabajo, soy consultora de buen rollo, de... <risa> Toma, toma, toma el de Madonna. Toma. Bueno, ¿se si me escucha, ¿no? Si no, la... no, no, eso no. No, Cari, gracias. De... A ver, la de... ¡Strike a pose! A ver, lo que te estaba diciendo de la moda, que bueno, yo realmente soy, soy amiga de muchísimos diseñadores jóvenes, diseñadores españoles, y me da muchísimo coraje que tenga que venir un señor de fuera como Marc Jacobs a descubrir a Leandro Cano, que es un diseñador al que le ha costado muchísimo llegar... A, a dónde está, pero bueno, yo apuesto muchísimo por la moda española porque pienso que hay muchísimo talento y hoy en día, en esta época de crisis, muchísimo más. Entonces, bueno, soy blogger, eh, estoy metida en el mundo de la moda de lleno, conozco mmm, todos los ámbitos y, y, bueno, si queréis luego después hablamos. <risa> ¿Lo pregunta ya? Vale. Bueno, yo soy Miguel el Gajete, eh, yo quería preguntar también una cosa relacionada con derecho de autor. Entonces, eh, yo, estoy, yo estoy trabajando ahora en una, en una empresa de fotografía. Entonces, yo quería enterarme si, as, eh, yo por ejemplo, en Facebook, yo sé que cuando tú subes una foto pierde los derechos de autor. O se lo cede a Facebook, no sé. Algo de eso he escuchado. Entonces era eso, saber si al subirlo en Pinterest o algo así, pierde lo que es el... Primero apunta y después dispara. O sea, primero piensa, tú como fotógrafo, ¿cuál de todas estas redes sociales que hemos hablado? Te interesa más o si te interesa estar en todas, eh, vale. Por eso es lo foca, la, de la conclusión sí. final que hemos dicho de porque a lo mejor no te interesa estar en todas por eso mismo de los derechos de autor, vale. Entonces, vale, sí, bueno. Interesa estar en todas, pero lo que pasa es que no cuelga si es de fotografía no cuelga la foto, de, o sea, no cuelgas el trabajo, es, es que no, me, no, no te interesa. No te interesa, por ejemplo, Facebook, pero no cuelgas el trabajo en sí, hablas del trabajo y pones un pequeño enlace o lo que sea, pero sin. No, pero yo me refiero a estas redes sociales que hemos estado hablando, de Pinterest, de Tune de o, de, o de Instagram. Sí. En no, de Facebook no. Facebook. Pero en Pinterest, por ejemplo, si hace el trabajo de recoger una romería, un evento así, y para que la gente pueda ver su foto. para venir. En boards, los boards. Ajá. Lo, lo tienes ver. ordenado, por ejemplo, si tú eres fotógrafo, pues tienes fotografías en blanco y negro, fotografías de paisaje, naturaleza muerta, retrato, no sé, pues por eso lo que ha explicado Mikari de los boards, ¿vale? De poder ir agrupándolo y categorizándolo. Y, no, ahí... y luego lo de los derechos del autor, yo es que realmente los sí, derechos yo... del autor en Pinterest creo que sí, está bien. es todo como un poco confuso. Sí, yo creo que si, perdona Andy, lo último, si no lo sé exactamente, vale si quieres por Twitter me contactas pues... y lo investigo y te lo contesto, pero eh, en Pinterest puedes o subir una imagen, vale como harías en Flickr o en Instagram, o colocar un pin que lo que haces es enlazarte. De modo que si tú esas fotos la tienes en tu web personal, eh, dudo mucho que Pinterest pueda hacerse con los derechos de la, de la imagen. Vale. Al final, al final lo conseguí. <risa> Perdón. Solamente quería decir una cosa sobre los derechos de autor rápidamente. Los derechos de autor no se pierden jamás. Un autor siempre tiene derecho a decir, esa foto es mía, esté donde esté. Otra cosa es que cedas los derechos de uso, publicación, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Eh... El otro mico se ha quedado sin batería, por eso he tenido que coger este. Sí, es como dices tú, de todas formas, cuando tú publicas algo en un sitio y tienes miedo, para, porque la propiedad de eso que tú estás publicando se la queda, Mark Zuckerberg, o el dueño de YouTube, o el dueño de quien sea, entonces tienes que ver cuál es tu objetivo. O sea, mi objetivo es que la, mi trabajo sea difundido. Entonces, si lo pongo en Facebook lo va a ver mucha gente. Si pierdo el derecho, pues es un daño colateral. Lo tienes que valorar tú, mi opinión. ¿Cuál pregunta o intervención te ha parecido más interesante? A, me ¿A cualquiera de los dos matri matrimonio. A los caris. Los A los caris. caris. Los mismos, los mismos coches, somos de la misma opinión. ¿Cuál es el más caris? <risa> está <risa> claro, está claro. <risa> ¿Yo? ¿Qué hablé? De todas las exposiciones que han. De las preguntas que ellos te han hecho, ¿cuál Hola. te ha gustado más? <risa>